Estamos con el video. Como te digo, quise hacer un video relacionado a todo lo que es diseño gráfico. Tuve problemas ahorita. Tuve problemas. Eh, mi programa demasiado pesado es para hacerles mostrar. Pero si ustedes quieren Quieren estrategia de PS y de Photoshop, le puedo brindar detalle. Quieren un trabajo de logotipos. Si sí, tenía un video extenso que estaba hablando ya muy fluidamente. Lo perdí por todo ese... El programa que se La todo eso. A ver, ahorita no sé si vamos a tratar de dialogar, hablar un poco de diálogo, ok. Vamos a hablar un poco de diálogo, del diseño. A ver. Si no tienes ni idea de lo que estoy hablando, de que diseño gráfico, te invito a que vayas a una biblioteca, te compres un libro de diseño gráfico y comienzas a tirarte un vistazo de qué es lo que estamos hablando ahorita. Para que al menos usted esté, al menos, al menos ustedes esté este, este, este, este, este, este escuchando el camino a donde estamos yendo, bien. ¿eh? Ya, yeah, eh, lo, ¿eh? lo que consiste, en lo que consiste Photoshop o el diseño gráfico. Como les digo, la estructura del diseño gráfico, o la estructura de todo esto. No sé si me escuchan bien, no sé si estoy escuchando bien o lo mejor eso. La estructura de diseño gráfico tiene que ver mucho En la creatividad de cada diseñador ¿eh? yo no te voy a... Aquí no vamos a hablar de Porque el, el diseñador del otro Usó este color y yo puedo usar eso Aquí no tiene nada que ver esto Aquí lo más importante Es tener tu Tu matizados O tu texturas únicas ¿sí? Que te hacen distinto ¿eh? pues Estamos usando el logotipo Leo Perusio, ¿no? se dan cuenta de nuestro logotipo Pasó por miles de procedimientos a lo que está ahorita todo temáticamente miles de trazos. procedimientos miles de procedimientos y en cuáles que podamos ayud sacarlo ayudarlo en esto bueno nos ayuda bastante a a mejorar cada vez más y ayudar a los nuevos muchachos con los diseños y el logotipo claro en lo profesional y en lo y en lo básico claro aquí hay que enfocarnos en el diseño a ver para que haga un logotipo normal o simple pero con buena resolución calidad Yo les invito a que utilicen La medida de 2000 por 2000 eh, Resolución pueden usar también 2000 lo mínimo que pueden usar También si quieren pueden meter más resolución No hay problema pueden meter Solamente lo mínimo que pueden bajar hasta 2000 Si bajan más se va des, Se va a distorsionar la imagen O sea no les invito a que hagan eso ¿okay? o sea, 2000, Lo mínimo para arriba Puede ser 5000 de resolución 6000, 8000 hasta más arriba Lo que tú quieras sacar o lo que tu procesador Puedes soportar Porque yo no te puedo decir Sácale a 4000 De repente tu procesador no da Ahí va a ser el detalle Ahí va a ser el problema De repente puede malograr tu procesador Y así Y bueno y, y Creo que estamos hablando muy fluido creo Eso es lo más recomendable Y también para Creo que vamos a hacer un video No sé Estoy viendo para que ustedes puedan ver Lo que estoy hablando ¿sí? Porque temáticamente Cuando ustedes hablan A veces mucho lo físicos no entienden mucho Vamos a ver cómo solucionamos este video rápido. Este es un video normal de Photoshop. Y estamos hablando específicamente de Photoshop de diseños. Depende más. Yo, mediante más adelante, vamos a hacer más videos relacionados a Audiovisual para que ustedes puedan ver lo que estamos hablando y las estructuras. ¿sí? Un ratito ya. Sí, ya estamos de vuelta. Seguimos hablando de las estrategias de diseño. Bueno, aquí vamos a hablar mucho de diseño. ¿Cómo puedo utilizar el diseño? A ver como seguía repitiéndoles el diseño temáticamente no hay un parámetro, no hay una estructura, solo hay datos que a medida de esos datos hacemos los diseños gráficos o las estructuras, ¿sí? o sea no hay una representación clara de todo eso cómo es esto, o sea temáticamente somos la creatividad criterio de cada del mercado, de cada mercado, ¿sí? o sea enfocado a cada mercado, pongo ejemplos a ver a ver, si estamos, como te digo, si estás en venta de comida, yo no meto referencia a la música, de repente estás vendiendo tu comida, de repente vendes, no sé, bebidas lubricantes, no sé a qué, no sé a qué te dedica tu negocio. Y tú tienes que ver a tu mercado qué tipo de publicidad o de marketing puedes hacer para que tú logotipo tipo de enfoque, ¿me entiendes sí, o no? Tienen que ver esas estrategias muy conocidas. Como les digo, en mi como les digo, como dije en otro video, digo, el logotipo no lo hace, tú no lo haces al logotipo, el, o el logotipo no, hace, no te hace a ti, tú lo haces a un logotipo, tenlo por seguro, ok. Digamos, si yo uso mi logo de, de no sé, de, vamos a ponerle PS, PS, estamos ahorita el logo de PS, Photoshop ¿eh? Si ustedes usan su logo principal por aquí, tengo yo un recuadro, digamos, por aquí, ¿eh? tengo un PS. Por aquí, dígame, a ver, por acá, por acá, por acá, ya. Yeah. ¿Qué tal por aquí? Hay un PS. ¿sí? Hay un PS, ya. Ese es mi logotipo principal. Ya. Y ahí, ¿cómo yo hago para que mi video también tenga ese PS? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Ya? Como aquí es un poco claro, no o sé, sea, por aquí. Está un poco claro la luz. Vamos a hacerle por aquí, ¿eh? porque no hay mucha luz. Mira, digamos esta parte de aquí. Esta parte de aquí, por aquí. A ¿sí? ver. Ahí está, por aquí. Aquí arriba, en la parte superior, aquí, este recuadro que estaba así, va arriba. Digamos, es PS, yo lo puedo poner ahí arriba mi logotipo en PNG. Digamos, le puedo poner. ¿Me entiendes? Puedo poner mi logotipo en el pequeñ en pequeña en miniatura pequeña, lo puedo, puedo colocar en la parte superior aquí arriba de mi video, ahí arriba, con el logotipo de mi canal, el logotipo de mi el logotipo de mi de mi, oh, mi contenido que estoy realizando. ¿sí? Y eso es más que suficiente, con eso es suficiente. El logotipo se vende solo, ¿ok? Va a ser muy fácil de recordar. En toda parte van a mirarlo, van a decir, wow, chui, y ahí viste ese logotipo y hace donde lo viste, no ¿me entiendes? Aquí hay llamar a la. mucho tiene que ver eso, ¿bien? ¿sí? Y más adelante, ¿qué más podríamos hablar ahorita? ¿Qué podríamos... ¿Qué podríamos brindar a ver? ¿Qué más podríamos dar detalles? A ver. Hablar de diseño. ¿Qué más también podemos hablar de diseño? Añade el. el. Creo que tengo las medidas A ver, espérame un ratito Vamos a buscar las medidas ya creo que le tengo las medidas para aquí Por eso le digo Si no tienen un lápiz y un papel pues Les invito a que usen un lápiz y un papel Aquí le van a dar las medidas Porque realmente las medidas Como te digo No, es, no hay una orden O sea Bueno te digo En Instagram o en, o en Twitter Las medidas varían Por eso yo les recomiendo Que usen la calidad 2000 por 2000 Por resolución por 2000 Y Claro, un dormir extra, o sea, para que no se sé, pixelé toda esa vaina, o sea, para que pueda ser reutilizable. Ya, aquí tengo las medidas que yo utilizo, lo que estoy utilizando ahorita, no es porque, es, claro, eso puede variar, yo no te digo si... Sí, ¿no? Tú también tienes que ver eso, pucha, de repente ese logotipo, esa medida no me ayuda, pues otra medida, depende de cada criterio, y cada uno, okay. A ver, espérenme un momento, vamos a buscar por aquí que lo tengo Uh -huh. Uh -huh. <susurra> a ver Un ratito, ratito, ratito, ratito, ratito Ay, A ver Creo que no me salió mi medida No la encontré Ya, pero aquí le voy a dar una pequeña medida Si quieren hacer una plantilla para YouTube La plantilla, lo más recomendado Lo más utilizado este es esto, mira Es 1366 no, por 728, eso es lo más, eso es lo más utilizado, lo que se utiliza, ¿no? o sea, lo que se requiere por plantilla. Yo estaba también, yo no como te digo, esa plantilla lo puedes utilizar, es las es medidas específicas, puedes usarle con resolución, no te aquí, aquí, ahí, ahí tienes que tener mucho cuidado con eso. La resolución creo que aquí, aquí tiene que ver bastante, tienes que tener mucho cuidado, si le metes demasiada resolución. Tu plantilla no se va a salir en tu video, por más que tú le, metes, le hayas hecho lo más chévere, lo más chido, lo más elegante, lo más bonito, como tú lo quieras llamar a tu, a tu plantilla, no se va a salir, ok. Tienes que verlo, tienes que bajarlos a los 100km, creo, ya me olvidé, un ratito creo que, por, por acá lo tengo, por acá lo tengo. Aquí estamos hablando de. Yo, mi plantilla, lo más común que utilizo es de 541 Cabe, cabe, ok, cabe Es el tamaño del archivo, del documento, el archivo más seguro Porque si pasa de los de los dos, cabe, creo, no se puede subir Y yo, por le digo, lo más recomendable Tienen que fijarse mucho en la, en la En eso que les estoy diciendo Van a tener problemas, no van a poder subir su plantilla A ver, ¿qué medida más les puedo dar? A ver, eso es la medida que se usa en la plantilla para Facebook Estamos enfocados en Facebook Ahorita le daron la, la medida para Facebook, Twitter, entre otras. A ver, vamos a hacer la extensión de este video. A veces muchos no saben, no tienen las medidas correctas. Eh. A ver, tenemos. Sí, por 38 A ver, un ratito. A ver. A ver, una medida por acá Facebook. Creo que este es de Facebook, no, no es de Facebook, a ver, aquí tengo, aquí, aquí tengo uno, aquí tengo uno, sí, sí, ya he encontrado de Facebook, portada de Facebook, portada, no, es pues claro, perfil y portada, este es de logotipo de portada, ¿okay? perfil, portada, portada se llama, creo, sí, el único, este es el único, ya, yeah. aquí no tengo la claridad, ¿okay? Esto es un logotipo todavía que falta actualizar todavía el proceso falta todavía, pero aquí le puedo dar una, una medida que también puedo utilizarlo. Es 851 x 315. Como te digo, en Facebook no te también creo que tiene un límite, pero creo que no tanto está en consideración esos límites. Puedes utilizar las medidas o como se maneja, creo que es un manejable, es un manejable. Como te digo, si quieren más información de eso, creo que vamos a dejar un diálogo, no sé, creo. Vamos a ver si le dejamos una pequeña nota. Toda la información de todas las, las redes sociales Las medidas exactas La resolución también exactas O un mínimo y un máximo O sea, para que tú puedas aplicarlo O para que no cometas algunos errores Sino para que puedas tener um, facilidades En subir tu plantillo tus perfiles soportables A ver, ¿qué más? Medidas de que también te puedo dar A ver, medidas, medidas, medidas A ver, un ratito A ver Ah, me estaban preguntando cómo puedo hacer una miniatura de mi logotipo Bueno, aquí vamos a hacer un poco sencillo No, O sea, no hay una medida específica a esto, ¿ok? A ver, creo que creo que vamos a hacer un video Voy a buscar otro, otro aplicativo, otro por ahí, voy a buscarme, ¿sí? Para hacer un video explicándole, hablando con el mismo programa Hablando usted y yo con esto y el programa, ¿ok? ¿Me entienden? Para que usted pueda ser visibles. Como te digo, eh, casi todo es teórico, vamos a hacer todo lo que es teórico para que ustedes puedan entenderlo Para que vayan tomando notas algunas cosas que les falta o les aún no han sabido Para que ustedes puedan anotar todo eso Ahorita es todo el dialogue, ¿ok? A ver, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver el, el miniatura de mi logotipo? Y de repente en un video quiero meter mi logo, mi logo y en miniatura pequeña ¿ya? Ese de acá, mira, no hay una medida exacta sobre esto, ¿ok? Tú lo puedes sacar con tu... Un, en PNG un, Tu marca de tu logotipo en, en marca de agua, así normal En marca de agua, o sea, nada de, de fondo nada O sea, marca de agua, así Solamente el logotipo, nada más En PNG, como se dice O sea, no hay una estructura Mira, digamos Has utilizado 2000x2000 2000. Sácalo 2000 por 2000 Resolución 2000 No tiene ningún problema Sácalo en PNG en PNG Y si lo puedo sacar en calidad más muchito, Un poquito más mejor puedes sacarlo para que un, al momento que tú lo estires o lo enchiques todo eso puedas, se pueda se pueda se pueda manejar o sea, ustedes usted me entienden en esa técnica ¿Digo? para que ustedes o sea, todo eso, ese proceso se pueda, no se pueda destruir el archivo o se pueda pixelear todo eso okay por eso les invito a que ustedes saquen de 2000 pues te digo, lo mínimo de 2000 hasta arriba tienen que ver su procesador también más adelante estaremos hablando también de los procesadores. Más adelante, más adelante. Ahorita estamos hablando enfocándonos en, en pequeños ámbitos para que usted pueda de repente sacar su, su plantilla mucho más rápido. De repente, algunas estrategias que no, no, no, no supiste y aquí pequeñas cositas estás aprendiendo, vas a aprender y lo anotas y bueno, lo, lo aplicas. ¿okay? Pero como te digo, todas esas medidas, todas esas resoluciones, yo lo estoy aplicando, yo lo utilizo todo eso. día a día, lo utilizo. Como te digo, aquí te voy a mostrar uno que puedes utilizarlo también. Oh, a ver. un ratito ya. Creo que por aquí lo tengo, ¿no? Sí, creo que de aquí lo tengo de veo ¿Ustedes que se acuerdan de Bebo, eh? Bebo, miren, de artistas, creo. ¿Se acuerdan, creo? que Se van a acordar. Aquí tengo una medida muy clara de lo que él tiene. Mira, luego una referencia. ¿no? Yo le estoy diciendo que usted pueden hablar También lo pueden aplicar. ¿ya? Este logotipo se trata de 1920 por 496 ok eso es la la medida exacta ok y el tamaño del archivo del documento es 27,8 cabe okay. ese es el tamaño del archivo eso es lo que se usa en un mac como les digo pueden sacarle en 2000 no hay problema sacarlo en 2000 Resolución de 2000 mínimo Lo más accesible, lo más que puedan ser manejables. Ok Y luego ya pasaremos a un proceso como te digo Más adelante estaremos un video hablando con el programa Para que ustedes puedan entender qué es lo que estoy hablando Para que ustedes entiendan cómo podemos hacer una miniatura del, del, del logotipo En miniatura bien pequeñísima. Okay, Tiene que ver eso mucho Más adelante estaremos haciendo un video más relacionado ¿no? De repente es mucho más corto De lo, de lo, de lo más habitual que se se está hablando, a ver qué medida más les puedo brindar. A ver, tenemos por aquí otra medida. A ver, un ratito, un ratito, chicos. Vamos a buscar medidas por aquí. A ver qué medidas más. Ya aquí tenemos otra medida. Aquí tenemos otras medidas, También sirve esto, creo. Instagram o Twitter, Twitter, no sé, creo. Creo que también es otra medida. Como te digo, tienen que probar. Entonces, van probando. Imagina que se... Bueno, la primera medida que les di era de 2000 por 2000, resolución 2000, eso sirve, Eso está bastante para que te ayuda en cualquier plataforma. Tú subas ese, ese perfil o ese logotipo, tú lo subas. No tengas problemas. ¿eh? Para que no tengas ese problema. Por eso yo le estoy dando esa medida exacta. De repente quieren hacer un, un, sport, un spot publicitario. Pueden usar esa medida 2000 por 2000 Resolución 2000 Excelente Les va a ir bien Yo les recomiendo Porque yo también Lo he utilizado En varios Stop publicitarios Los he utilizado esa es una medida Más adecuada Y Adecuada al, A lo que te pide No te pide Sino lo que Que te ayuda Aún mejor A verse Mejor la calidad ya más adelante tenemos hablando de otras cosas, Seguimos sí, ante medidas, ¿sabes? ¿Qué medidas más te puedo? Ay, aquí tenemos otra mini. Tenemos 180 por 180 el, las dimensiones, o okay, dimensiones, eso son las dimensiones. Okay, son las dimensiones. O oh, como les digo, no se olviden en sacarle en PNG si quieren sacar su logotipo para que lo hagan en miniatura. Sáquenlo en PNG, okay. A ver el tamaño del archivo del documento es 335kb okay. es el tamaño del archivo, lo que pesa ok y vamos a ver, por acá hay otro aquí también tengo otro número de marcas tengo también. a ver, un ratito, un ratito Vamos por aquí, creo que es lo mismo aquí tenemos otro logotipo también se tiene que ver el eso es mucho más reducido. reducido. Es, mira, este es 174 por 174. Eso es en las dimensiones. Okay. El tamaño del archivo o el peso del documento es 10,2 kb Es el tamaño y el peso del archivo, lo que pesa. Okay. ¿Qué más medidas? Es una más medida. Pues te digo, tienes que ver las medidas. Tienes que ver mucho esto. Lo que te estoy hablando. ¿sí? Como te digo, yo te puedo decir, sí, hasta de repente. Como te digo. Es una pequeña estrategia que te estamos ayudando a lo básico. Para que usted pueda, al menos, tener una estructura de cómo quiero crear mi logo. Cómo. Sí, estamos, estoy hablando totalmente resumido. Yo no te estoy hablando como realmente es. Porque si yo te hablo realmente como es, temáticamente tú no me vas a entender de lo que te estoy hablando. No me vas a prestar ni atención, ni vas a ver este video. Al verlo te vas a oír. Por eso trato de... De toda la información que tengo Trato de De sacarlo solo el jugo O sea, no te hago ver el proceso O sea, tú solo te estoy dando el jugo Para que usted al menos pueda entender Sacar un lápiz y un papel, lo escribes Y lo aplicas Entiendo lo que, lo que te quiero decir A ver, espérame, estamos buscando otro tipo de medidas Creo que eso es las medidas que estoy utilizando Y esas son las medidas que más estoy utilizando Temáticamente no estoy cambiando nada las activas medidas que tenía ahorita no lo estoy utilizando. Todo lo estoy personalizando por motivo de calidad de resolución. Los tengo ahorita el logotipo, los tengo bien personalizados. Por eso les digo, si ustedes quieren hacer un logotipo, tienen que pasar, tienen que hacer su logotipo separado, por separado. porque qué le digo por separado? mucho yo Hay muchos jóvenes, muchos diseñadores que hagan sus... Su, su, su logotipo en png lo sacan todo, lo exportan todo en png. Tienen que sacarlo por separado. ¿Por qué quiero decir con eso? O sea, tú a sacar por separado el archivo, no, no sale por una sola o sea, para que se descomprime mejor. O sea, ¿Qué tiene que ver con descomprimir? Usted, usted también está hablando de compresión ¿Qué tiene que ver con la descomprimir? No tiene que ver nada, solamente que para que te ayude a trabajar mejor. De repente tienes tienes que cambiar algunas cosas. De repente, malograste algo. Por eso siempre le digo. Cuando van a exportar algo de Como te digo, diseño gráfico es un Es un proyecto Tienen que fijarse en los mínimos detalles Les invito a ver los mínimos detalles Porque a veces en los mínimos detalles Ahí están los pequeñísimos errores O detalles que nos olvidamos Tienen que verse bien Esos pequeños detalles Está bien, todos hemos trabajado en eso Tenemos Años trabajando en eso Diseño gráfico y todo eso a ver, un ratito, ¿eh? Aquí tenemos otra medida también que lo pueden utilizar en su página web En su correo electrónico Aquí tenemos otra medida, Esa medida tiene que ver, mira, las dimensiones Aquí estamos hablando de dimensiones, medidas estamos dando ahorita, todo lo que es medidas ¿eh? 1280 x 720 Esa es la dimensión de otro logotipo El tamaño del archivo del documento o el peso o el valor agregado Es de 194 KB ¿Qué tiene que ver este 100 KB? Que es un... Si tú lo quieres subir en YouTube Esto creo se sube Pero si no me equivoco Tiene que pasar los dos ¿Los 200? dos Creo que sí, los dos Creo que ya me he perdido la anotación Pero eso es muy importante A la hora de exportar vídeos ¿eh? ¿Qué más? A ver, ¿qué medidas más les puedo dar? Creo que eso totalmente las medias que utilizo hay ¿Eh? un ratito ¿Ven? como te digo le tengo totalmente personalizado aquí tengo otro para perfil también tengo mil por mil las dimensiones claro mil por mil dimensiones también pueden usarle en, en mil también lo puedo utilizar en mil El tamaño del archivo está en 8.80 kb ok también lo pueden utilizar pueden hacer pueden hacer vayan probando las medidas que les utilice que les sirve por eso yo no les puedo dar una medida exacta si hagan esto porque yo también Tenía medidas exactas de lo que era Facebook, Instagram y Twitter y en todo, toda la red, lo que era toda la red. tenía todas las medidas, ¿qué pasó? A veces yo sacaba esas medidas, no sé qué pasaba, pero se distorsionaba, o se descipileaba. ok. La imagen me salía borrosa, el diseño me salía papá, todo eso, ok. Tuve que hacer cambios totalmente de lo que tenía mis herramientas lo deseché Comencé otra vez de nuevo a tener nuevos logotipos Utilizando nuevas texturas, colores, yo mismo Con mis propias resoluciones, ¿sí? claro, con calma calidad ¿tú? Por eso todo mi trabajo que yo hago y el, todo lo que yo exporto es en PNG Yo no saco en, en JPG creo, JPG creo la fotografía normal todo mi trabajo es en PNG ¿Por qué en PNG? Ustedes preguntarán ¿Pero por qué tú sacas en PNG? Cuando yo le saco en PNG Es como si tú exportarías música en MP3 Y yo saco en WAR ¿Me entienden? Ahora ustedes no me entienden No quiero ir ¿Me entienden? Creo que todos saben el MP3 Y el WAR Creo que aquí sería ¿Qué? Para no saber qué es un MP3 y WAR Es lo mismo Solamente que yo lo estoy sacando en WAR No en MP3 Tú al sacarlo Yo lo voy a sacarlo En, en JPG JPG creo eso La imagen o la calidad Se comprime Aún más de lo que está O sea se descomprime, o sea de la calidad Lo que es aquí se reduce totalmente Se reduce tremendamente Por eso que a veces que la calidad De, la, de, de diseños Se ven horribles Desastrosos se ven, se notan desastres Por eso les invito A que no, pues, mi criterio es mío Yo lo saco, yo no estoy diciendo que tú lo saques En PNG, De repente en el tuyo te va bien con tu... Bueno, sigo lo aplicando. Por eso muchos tienen que ver, sí. Porque yo uso Illustrator con Photoshop. Hay otro, la PS. No sé, hay miles de plataformas para hacer diseño. No es el... Pues muchos piensan que en el detalle está en el PNG o en el JPG. No, o sea, no tiene nada que ver eso. Todo está en la forma como tú lo estás exportando, lo estás... Dando de baja, tu o lo estás descargando tus archivos de, de, de trabajo, ¿me entiendes? Pues yo, yo, personalmente yo utilizo en PNG todos mis proyectos Ya sea plantilla, lo que tú ves en redes sociales o en mi Facebook, en YouTube es unas plantillas son super cool, pero esas plantillas están supermente personalizadas Si quieres realizar ese tipo de, de plantillas, te va a tomar un poquito de tiempito Pero va a salir bien, va a salir excelente si te, vas dando, si te vas dando cuenta, vete a YouTube y vete a ver otro tipo de plantilla. Es totalmente distinto. Te vas dando cuenta. La... Pero aquí tú me preguntas, ¿pero qué tiene que ver eso? O sea, aquí estamos hablando de Photoshop. En conjunto, en calidad y en estructura y entre otras áreas que tiene que ver todo. Con... ¿Entiendes? Sí, no? Aquí te lo estoy tratando, te estoy dando las pautas o las medidas al menos para que tú te... Tengas una, una estrategia más a todo lo que tú aprendes, o sea, aún más, o sea, otro conocimiento adicional que tú aprendes, o sea, un adicional más, o sea, como te digo, estas estrategias, estos métodos que te estoy dando no es para, claro, es nuevo, es una nueva estrategia que yo te estoy brindando como diseñador, como te digo, hice otro video relacionado al SEO, claro, yo también di mis pautas y mis estrategias nuevas que yo tengo de SEO, es, no quiere decir que solo es un nuevo O sea, como te digo Las estrategias que alguien te da o te brinda Las informaciones, no quiere decir que tú vas a tener éxito Tienes que aplicar todo tipo de estrategias Para ver si Qué funciona y qué no funciona Para ver modificaciones, cambios Si tienes que hacer cambio radical lo Haces cambio radical, no tengo problema ¿okay? Eso también tiene que ver mucho con diseño gráfico Abarca todo lo mismo, como te digo Diseño gráfico es el día a día Tienes que ver los, co los colores Más Después pues te digo, aquí estamos enfocados en la calidad en la estructura Para que tú puedas hacer una plantilla mucho más visible Mucho más con calidad Tienes que, tienes que personalizar cada logotipo que tú estás exportando Tienes que tener mucho cuidado en eso Como te digo, en los milímetros detalles Ahí está el detalle Ahí está el, el gravísimo error que uno se comete O el gravísimo error que nosotros realizamos en ese momento okay, Tienen que ver mucho ¿Qué más? A ver, vamos a hablar, sí, como les digo, vamos a buscar otra medida. ¿Qué medida más les puedo brindar? Aquí tenemos otra medida, también lo pueden utilizar. Aquí tiene un dimensión. Estamos hablando de dimensiones. Tenemos 512 x 512, eso es la dimensión. Tamaño del archivo del documento es 5,10kb. Ok. Es el peso y todo eso, ok. ¿Qué medida más les podría brindar? Otra medida por aquí, por aquí, por aquí. Como te digo, en toda esta estructura que yo vengo, como te digo, actualizando, cambiando datos, todo esto. Pasé de tener tantas medidas, a veces como te digo. Sé que a veces esta información, a veces, yo sé que poco lo miran eso. Solamente ese tipo de información te dan cuando estás estudiando en un instituto, universidad, de repente un... Eso solo ahí te da vida de información. ¿Por qué? Porque a veces día al día de del, las redes sociales del siglo XXI, nadie lo utiliza, nadie ve este tipo de información. Por eso si tú estás viendo este video, pues vas a tener totalmente 100% de valor a, a tu vida. Te va a ayudar en, a pensar o de repente a llevar tu diseño a otro nivel. Porque aquí no te quiero hablar de sí por este color. No, aquí no tiene nada que ver. Si tú eres diseñador, enfócate en tu solo en tu trabajo y en tu, y en tu proyecto, ¿ok? Si alguien quiere hacer junto contigo otro proyecto, buen, bienvenido. Hacen combinación de proyectos y sale un estupendo trabajo de proyectos, ¿entiendes? ¿De dónde quiero enfocarme en el área de esto? Estamos haciendo muy extenso esta aventura. ¿Por qué te digo? Porque yo no te voy a decir si sí, puedes usarlo esto, como te digo, la representación de al logo, tú lo haces al logo, el logo no te hace a ti, ok. Nada, pues chicos, a ver, ¿qué más? Vamos a dar otras medidas. ¿sí? A ver, pongo por aquí a ver un ratito, un ratito Estamos buscando los logos, eh sí, Ahorita podemos a hacer la mía media Como te digo, ahorita estoy usando La 2000 por 2000 por 2000 De resoluciones, ¿eh? o sea un adicional Al 2000 Eso es lo que estoy utilizando ahorita, o sea Lo que más utilizo ahorita Aquí tenemos más medidas para darle Todo lo que estamos hablando en el perfil ¿eh? No tiene nada que ver con pan. Vamos a darle a la medida que tengo posible para que ustedes puedan entender. De repente, Pueden aplicarlo su medida. Bien? Aquí tenemos otra medida que es 958 por 959. tamaño del archivo es 107 kb. Ok, okay como les digo, tienen que hacer tienen que hacer varias pruebas. O sea, ya no te dicen nada así uno. Te estoy dando varias varios números o, o dimensiones para que tú apliques en tu, en tu diseño, en tu logotipo. O sea, porque digo, tienes que enfocarte mucho en eso. Hay que ver todo esto donde estás. ¿Dónde está dirigido esto? Para que tú pues, al menos puedas tener ese criterio ese de utilizarlo. ¿eh? Por lo menos aquí tenemos otro. Seguimos dando las medidas, claro. Tenemos otra medida que es. Eso que dimos o no, creo. Creo que no dimos todavía. Aquí tenemos otro. Ciento, 180 por 1312 es una dimensión, es otro. Para, y tenemos el tamaño del archivo del documento: Es 380 KB. Te das cuenta que tiene que ver el 300 KB. Te das cuenta que se incrementa. Es al incrementar más, quiere decir calidad más visible y más pesadilla. Aquí hay otra, aquí tenemos otra medida. Por eso tienes que ver en dónde lo estás exportando este tipo de archivos a ver qué medidas, tenemos acá otro, dimensiones 780 no, 768 x 960, tamaño del archivo 92.7 kb te das cuenta, las medidas que te dan son totalmente varía bastante, o sea por eso te digo tienes que tener mucho mucha creatividad a la hora de hacer un diseño, tienes que ver a dónde está. si tú no tienes más idea de lo que te estoy hablando un poco de repente eres diseñador nuevo Tienes que manejar un poco eso. Tienes que probar bastante este tipo de diseño para que puedas ver o cómo le puedas relacionar a tu logotipo para que puedan tener mejor calidad. ¿eh? Como te digo, un tiempo había lluvias de comentarios diciendo calidad, calidad. Todo el mundo hablaba de calidad. Ok, ¿a dónde quiero ir con este de acá? Estaba de moda, de calidad y de calidad, todo eso todos los creadores de contenidos y de sonidos musicales, y todo lo ¿eh? los en general hablaban en, en conjunto de, de calidad, ¿eh? como te digo, yo ese tiempo estaba entrando nuevo, bien, totalmente nuevo, como te digo, totalmente nuevo, no sabían de todo esto, recién estaban entrando, no tenían ni idea de cómo era la estructura de la anterioridad. Hacía logotipos, pero como te digo, quisieras ver ese antiguo logotipo de lo que yo estaba realizando. Como te como te digo, esta calidad o este pues, este camino de diseño llevó mucho tiempo, tengo mucho tiempo haciendo diseño, de logos, todo tipo. Si gustes puedes buscarme, a ver, mis antiguas páginas eran, a ver, mis antiguas páginas ya a ver, yo creo que están, Remixer Produce, Remixer Frey, ahí creo que están... Ah, pues yo tengo tantas páginas, no me acuerdo. Perú Music Eventos, creo también lo tengo, creo, por ahí están. Pues les invito, chicos, que ustedes, buenas, buenas, a ver esto. Tienen que ver mucho de lo que les estoy diciendo hoy. ¿eh? Tienen que hacer bastante el diseño, el logotipo, haciendo todo tipo de medidas, pruebas. A ver qué tipo de, de diseño queda en Instagram, qué diseño queda en YouTube, en Facebook. En Twitter, a ver, en Twitter, yo sé que en Twitter muy publicidad muy poco. En Twitter, casi yo estoy viendo publicidad casi en Twitter, no tanto, no tanto funciona, pero sí también vende, hace ventas en Facebook, no, Twitter. Pero como tú tienes que verlo, tienes que personalizar tu logotipo, tienes que ver todo eso, ese mercadito Como está lleno. A ver, vamos a seguir haciendo medios, muchos estamos hablando de. Tenemos otra medida Estamos viendo otras dimensiones también. Es 638 por 960 Creo que ya di esa medida El tamaño es 68 por 68,3 GB Y aquí también tenemos otro Creo que le di esa medida a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Esto creo no lo di Esto de es 719 Ajá, esto es otra medida Dimensiones, 720 x 719 A ver, tamaño 60,8 KB okay. Es una medida también que utilizo también bastante Tienen que ver en qué tipo de... Sí, tenemos de 700, tenemos de 800 Tenemos de... Sí, de no varía ¿Ve? Tenemos de acá también, tenemos de 1000, tenemos de 2000 ¿Ve? ¿Tomo te digo? Eso varía, o sea, como te digo? ¿Por qué es que hay distintos que A ver, 700... A ver, acá está en... 700, 700... ¿Ve? Más hay de 700, ¿Ve? Lo más comercial es de 900, no, de 700 Los 1000 o 2000, o de 900... Lo están utilizando poco, ¿Ok? ¿Ve? Casi la mayoría de diseños o de todo esto es de 700. Ok, 790. Eso varía, ¿eh? ¿ve? O sea tienen que ver. Ya ahora les estoy dando una estrategia más concreta y más constructiva de lo que estoy hablando ahorita. Puedo utilizar casi todo, casi la mayoría me da si en 700, 700 y pico tanto. Ok. La mayoría que utilizo ya no vez que le dimos es vamos por otra parte. A ver, ¿qué más? ver un ratito. ¿No? -huh? Ah, sí, aquí tienen logotipos. Claro, estos son logotipos personalizados en PNG. Bueno, lo que también he utilizado, ahorita no estoy utilizando por motivo de. Ustedes saben que es un tipo de contenido totalmente. distinto a lo que requeremos. ¿eh? Pues tengo los logotipos de para memes, para jergas, ¿entiendes? Para niños. Tengo también de silo Tengo bastantes logotipos en pene. ¿okay? Tengo emoji, emoji, emoji, emoji, emoji. El tengo de los gente bancarios tengo bastante usted quieren la canal si sí, aquí tenemos otra medida si sí, para un logotipo pueden ser 1280 x 439 tamaño 39,2 o kb utilizarles creo que con eso creo terminamos ya el vídeo hoy día creo que más explicado aquí tenemos otro programa pueden usarle de repente pueden tienen que ver bastante la resolución tienen que ver esto. como te digo tú puedes poner la dimensión demasiado baja y de repente en tu, en tu resolución está alto ponte a pensar la imagen no se va a parece ¿no? mucho claro está saliendo ya con un toque adicional tienes que ver eso tiene que tener mucho aquí tenemos uno que es 82 por 62 esas son las dimensiones, el tamaño tiene que ser 1.62kb pues Tienen que ver bien, tienen que ver esa estructura Yo no estoy diciendo una medida específica para que ustedes realicen Estoy dando varias medidas para que ustedes al menos se puedan guiar Y puedan tener estas medidas al menos adicionales Para que puedan colocar así o por acá no sé, Para que vean ustedes las estrategias donde quiero ir y enfocarle Enfocar el diseño gráfico Tienen que ver mucho eso ¿Qué medidas más les puedo dar, ¿no? Creo que ya no hemos medido Sí, tengo bastantes medidas Aquí tengo otra medida. Sí, tengo cantidad de medidas Para así. Posible que vamos a la, la De largo Mira, tenemos otra medidas Esas es son las dimensiones 388 x 66 El tamaño del archivo es 2,84 KB ¿Viste? Eso es otra otro, otro dimensión, otro número, o sea, otra estadística Y lo demás creo ya es repetitivo, ¿eh? No, Nada, no, cambia bastante, varía bastante Porque tienen que chequear, tienen que ver esto, lo que les estoy diciendo, tienen que analizar un poco esto Después de dios mediante vamos a hacer un videito Como estoy hablando con el Haciendo el mismo el programa, un diseño y logotipo Hablando ya más concreto De lo que te estoy hablando ¿ok? Para que usted me pueda entender Al menos tenga idea de lo que te estoy diciendo Para que tú lo puedas aplicar ¿eh? ¿Cómo lo puedes hacer? Vamos a dar ejemplos Vamos a hacer unos ejemplos totalmente bien sencillos y fáciles Para que tú lo hagas en menos de A ver En menos de 5 minutos hagas un logotipo, menos no sé sea, por qué te llaman esto, para ayudarte a hacer un logotipo, porque como te digo, hacer un diseño es, es un proyecto, como cualquiera, es un proyecto. Si demora a veces meses, a veces seis meses, un año, depende de qué logotipo estás haciendo. Pues te digo, esto es un proyecto, o sea, hablar de diseño no solo es un. Ah, yo hago un simple logito y listo. Bueno, eso, eso es tu parecer, eso es tu punto de vista para ti, pero nuestro punto de vista como diseñadores. Es a largo plazo, porque como te digo, este no solo es una estructura, tiene que ver mucho. Por eso te digo, trato de explicarte lo más lo más resumido posible, ¿ok? Para que tú me puedas entender. Yo sé que como te digo, de repente, tú ya te fuiste, tú ya te diste a otro lado, ¿la ¿qué me está hablando este chico? Por eso si tú no tienes idea, te invito a que tú te vayas, no sé... Si vives cerca de una biblioteca, vete, cómprate un libro de diseño gráfico, volumen 1. Y ahí vais aplicando paso a paso para que vayas entendiendo de lo que te estoy hablando. M más adelante, ahora vamos hablando de los pinceles. Y entre otras cositas. ¿sí? Como te digo, más, más adelante vamos a hablar de todo eso Cómo hacer un logotipo mucho más rápido y sencillo. ¿sí? Por te digo, hay logotipos sencillos que no parecen profesionales. Y hay logotipos que son sencillos, pero que parecen profesionales. Tienes que ver eso mucho. Sí, como te digo, hay que ver mucho sobre los criterios que estás utilizando, que estamos utilizando y llamando. A ver, vamos a darle más medidas. A ver, ¿qué medidas? Creo que vamos a dar un par de medidas y terminamos ya con esto. A ver, ¿qué medidas más les puedo dar? Sí, yo sé que así están. Aquí tenemos otra medida. 900 por 1341, esas son las dimensiones. El tamaño del archivo del documento es 233. KB ok. Como te digo, eso varía bastante, varía total. ¿Por qué varía? Tienes que ver a dónde, qué tipo de, de diseño quieres hacer. Como te digo, el diseño gráfico. Es totalmente distinto a lo que, como te digo, la música y a un venta de un producto El diseño o el marketing es totalmente distinto No vayan a pensar que, porque es música, solo es, todo es igual No, no es totalmente distinto Digamos, tú eres ejecutivo, tú eres secretario, tú eres, no sé, fiscal Un logotipo es totalmente distinto, me entiende Entonces, quiero ir? O Se tiene que ver, de repente es para niños de repente es una juguetería Tienes que ver a dónde está enfocado ese diseño Tienes que ver dónde está tu público Como te digo, tú no puedes crearte una estructura Un diseño Que a nadie lo vaya a interesar A nadie lo vaya a ver, tiene que ver mucho eso. Pues ahorita tenemos una marca de aquí Por acá y su es color amarillo No es un amarillo normal Es un amarillo casi Conocen como al, a la caca Color caca es o sea, no es un amarillo bien amarillo, es como un amarillo espeso, pero no claro. ¿Ustedes me entienden, ¿sí no? A ver, tiene una letra... Es un plateado, pero no es tan... No es tan plateado ni tan pu puro, ¿me entienden? Es un plateado degradable. Un 4-4, acuerdo? Algo así, creo, humano. Hay que ver, como te digo, tiene que ver mucho. Como te digo, la marca tú no lo haces, tú lo haces en la marca, la marca no te hace a ti. Estamos hablando mucho para que tú puedas entender este video de lo que estoy hablando. A ver, tenemos muchas marcas. Hablar de marcas, qué mal. Tienes que ver mucho eso, man. Aquí estamos, antes estamos dando otras medidas, vamos a dar otras medidas, un ratito, un ratito. A ver, otras medidas te puedo dar por aquí. Aquí tenemos otra medida. Tenemos 200 por 224 de las dimensiones. Tamaño. 34,1 KB. Es este también pueden utilizarlo. ¿no? A ver, ¿qué más? Otra medida. Hmm, no hay más. Creo. Acá hay otro. 1563,1563. 1563. Okay. El tamaño de la dimensión viene a ser 42,7 KB. Nada, no, 47,7 kB, ¿me entiendes? Eso varía bastante, como te digo. Si usted os, o tú no tienes idea de cómo llevar esta carrera, esta estructura, bueno, es cuánto video va a ser una pequeña duda que tú tienes, o sea, al menos, al menos de cómo utilizar las medidas, las frecuencias, las dimensiones. Como les digo, si usted quieren sacar las dimensiones, tienen que ver qué tipo de procesador están utilizando. ¿Qué tipo de procesador están utilizando para que ustedes puedan aplicar este tipo de... Como te digo, tiene que ver bastante eso. Yo no te puedo decir... Sí, como te digo, lo más recomendable es de 2.000 hasta arriba. O sea, los 2.000 es lo más bajo que tú puedes bajarlo. y si tú lo bajas a mil mil a menos... ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! Al, si le sacas a mil está bien, pero a la hora que tú quieras estirarlo no sé no sé qué lo quieras hacer para que tú le pegas en, en un banner publicitario ahí va a ser el detalle Sí, también también le está dando medidas de, de banners todos me en de banner ¿cómo puedo sacar mi banner publicitario. Sí, tengan mucho cuidado con eso más adelante también van a hacer un video de, de darte las medidas exactas para sacar un banner o sea hay un banner pequeño un banner Salen las teles o lo que tú lo ves en la carretera o en el cine, este tipo de banner. Más adelante, vamos dando las medidas exacta cómo sacar la resolución adecuada, la más, no, adecu no lo más, sino la más adecuada, o sea, la más utilizable. Y para que veas, darte las opciones de comprarte de repente un equipo adecuado, vamos a hacer más adelante, más adelante, más adelante, mucho más mamá Más adelante, vamos a ver ese video. ¿okay? Explicando así netamente 100%, explicando totalmente todo y para que tú puedas entender lo de que estoy hablando. Y aprovechando este video, doy la bienvenida si no te di la bienvenida, ok? Te doy la bienvenida a todos, ok? Hola, ¿qué tal? Nada, si pues seguimos. ¿Qué medida más te puedo dar? Otra medida, por aquí uh -huh. Uh -huh. A ver, otra medida, ¿qué tiene que ver también A ver, medidas, ¿qué medidas malas puedo brindar? Uh -huh, uh -huh. Tengo tantas medidas que... Estoy dando lo que se utiliza más. A ¿No quiero llenar de medias y luego no saben ni de qué van a hacer. Ya, tenemos otra medida. ¿Tienes esta medida? Este? 1900, 1920 por 180 eso es la dimensiones eso tiene que hablar con las dimensiones ¿Okay? dimensiones, tamaño del archivo del documento es 204 KB o sea, eso es lo más adecuado que ustedes puedan realizar o utilizar porque estamos hablando de, de KB, tienen que checar su KB o su tamaño de archivo de documento, como les digo lo más recomendable es que le saquen en PNG. Bueno, yo no le estoy diciendo que ustedes saquen, tranquilo, chicos. Quiero que ustedes prueben, a ver qué tal les va. Si les va bien, sigan usando utilizando lo que están utilizando ahorita. Y si quieren cambiar, mejorar, hagan una nueva prueba con PNG. No solamente con PNG, pues hay otros también más. le sigan las continuaciones, le sigan más. Hagan pequeñas pruebas y a ver qué tal les queda a ustedes bien. Como te digo, o sea, en estructuras de diseño no hay, o sea, no hay una estructura realmente que. Solo hay archivos que nosotros seguimos y las pautas que le estamos llevando. O sea, no hay aquí una estructura. Solo hay unos archivos y nosotros los seguimos cierto archivo. Ok. Y creo que, bueno, con esto terminamos ya creo el video. ¿O quieren hacerlo? ¿No quieren seguirlo? A ver, ustedes qué dicen. ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? Si tú estás aprendiendo, pues quiero que tú comentes. Ok. Quiero que comentes. Para ver si estás aprendiendo de las estrategias o la nueva, una nueva modalidad que estoy brindando Quiero que tú comentes Ok, bueno, sigamos con el video, a ver Sigamos viendo el video, a ver A ver, viendo otra medida. vamos a ver otra medida por acá Aquí tenemos otra vida. Ya, aquí tenemos otra medida, man. Uh -huh. ¿Y qué tenemos otro? 211 por 281 es de las dimensiones que te piden uno más tamaño 71,4 cabe y uno diciendo la c es la, la letra de kilo cabe, eso es, eso es nomás de todo vamos a buscar otra medida, qué medida más te puedo brindar? vamos a hacer o sea, medida de redes sociales ¿sí? Aquí eso también varía, sí, ¿por qué varía nena? Pero como te digo, eso varía, tienen que ser bastante, bastante pruebas para que vean con lo que les estoy planeando y explicar de nuevo. ¿Ve? Varía, totalmente varía. Ya, aquí tengo cuatro tipos de, de, de, de dimensiones, ¿ya? La primera, mira, nos dice que eso solo es para redes sociales, puede ser para Instagram, Facebook, lo quieras utilizar, puede ser para tu lado también, mira ¿me permiten? ya, aquí hay uno que dice 512 por 512, tamaño es 11,3 cada okay. vez, aquí tenemos otro, creo que lo mismo aquí tenemos otro, también 128 por 128, en las dimensiones tamaño, 25 por 3K, ok. Eso es lo más utilizado. ¿Qué medidas más les puedo brindar? No sé, añadir. No, estamos en perfil, lo vamos a hacer. Importa. ¿Cómo puede ser mi portal? No tengo la medida, no tengo la... Usted me preguntará, pero ¿cómo leo? No tengo la idea de cómo hacer. Mira, aquí tenemos otra medida para... Portada, portada. Acabo de recalgar. La, la portada, lo que es en Facebook o en YouTube es totalmente distinto. Las medidas cambian. Las medidas son totalmente distintas. Cambian. Ok. No quiero que, que hagan eso. Quieren que ven, quieren que anoten bien eso, lo que les digo. Las medidas de Facebook con YouTube no son iguales portada, porque pues, portada cambia totalmente distinto no, no son iguales, no es igual por más que nosotros digamos sí, no no es igual, no es igual ok, pues ahorita nuestro canal no tiene nada todavía de tiene el portada no tiene Tú, ahora te digo, está en proceso ok no lo subo porque no quiero subir ya bueno, el, sigamos hablando del tema de boca. tienen que ver la medida, no es igual, es totalmente distinto ya Quiero que hagan pruebas, bastante pruebas. Aquí tenemos otra medida para portada, para porta, para porta. Aquí tenemos la medida. Mira, 900. Ya, aquí tenemos las dimensiones. 980 x 638. Esa es la dimensión que nos pide. El tamaño del, del archivo es 140. 114, 114, cabe, esa es la primera de la portada, por favor, ok, digamos acá a otro, creo que lo mismo a ver un ratito una carilla que sea más grande. Aquí tenemos uno sabes de cuánto la calidad es de esto, esto que te voy a dar ahorita mira la calidad mira la, la dimensiones 1200 1200 x 800, tamaño del archivo 105 kb ¿okay? quiere decir que es bastante bastante claro bastante calidad ¿eh? a dónde quiere ir con esto tú al aumentar tu kb el tamaño del archivo Incremen, se incrementa la probabilidad de verse mejor, ya ¿eh? sea el producto, ya sea el, la estrategia de, del diseñador, ¿vale? del, del diseño. Tienen que ver mucho en lo que les estoy diciendo. Vamos a usar otro que tenga mucha calidad. Vamos a usar un nivel. Aquí encontré uno que este perfil mira la media. Nunca lo utilizó. Vamos a ver. No, no digo que nunca lo he utilizado, solamente que no he vuelto a realizar otro igual. Ok, aquí tenemos unas dimensiones: es 5300, 5304 por 5304 por 6630. Esas son las dimensiones y el tamaño del archivo. Me vota que es, que es 12.3. O sea, ¿Qué quiere decir con eso? La calidad que se olvidaron de la resolución. ¿sí? Creo que la resolución subieron En la resolución. En las dimensiones estaba bien. En las resoluciones. Por eso digo: si tú estás importando, quieres la mayor calidad, mirar que la resolución también le des un poco de ganancia no estoy diciendo que tú lo apliques Haz pruebas hijo, haz miles de pruebas Como te digo, en el diseño gráfico No solo haces un diseño en toda tu carrera Haces miles y miles y miles Y en la listas todavía, sin camino, ¿ok? Tienes que hacer miles de pruebas A ver un ratito ver. Seguimos buscando otra imagen, ¿eh? por bien. Ahora estamos buscando otra imagen con Enorme calidad, enorme calidad a ver, aquí tenemos, creo que tenemos otro 500. Este es el único que lleva este número. Ve, de 5. De 5 cabe tamaño. Este tipo de imagen no se puede subir en YouTube. Así como un No se puede. Solo te permite de uno de bajado de 2,0 para abajo. Para arriba no. Si es 2,1, 2,1. Mm, te lo va a negar. No te va a permitir subir esto. Ok, mira, aquí tenemos otro. Que es, mira, de 6000. Por 3375, esas son las dimensiones, el tamaño viene a ser 5,16 mg. Ya no cabe mg. Ya te das cuenta, este es un archivo del doble de lo que te estoy hablando. O sea, es un archivo adicional. Es un ar otro archivo más adicional. Más o sea, es un archivo totalmente más extenso. Más hablamos o sea, porque este es un archivo mucho más visto, mucho más grande. La calidad tremenda. A ver, aquí tenemos otro más. A ver, estamos en KB. No, seguimos en KB. El otro era MS. A ver, todo esto en KB: 4000, 4000, 4000. Esto tiene más calidad, ¿no? ¿eh? Por eso tienen que percatarse mucho en la calidad, en la resolución, ¿eh? la resolución porque eso último le hace un bono una ayuda adicional a ver qué más vienen haciendo reactores por aquí por aquí por aquí un ratito perdón ya aquí tenemos otro mira ya tenemos aquí otro tenemos 3500 por 2333 o 33, como lo quieran llamar. Esas son las dimensiones exactas. Tenemos el tamaño del archivo o del documento: 683. 68, Cabe. Mira, aquí tenemos. Encontré uno, aquí tenemos otro. Este también, este también lo utilizo, pero. Tiene que ver eso. Tiene que ver mucho su procesador, tiene que ver eso. Porque ustedes no pueden sacar una resolución demasiado, de repente, lo que no permite su memoria RAM. Tiene que ver mucho también. Pero tú tiene que ver la memoria RAM? Bueno, en la memoria RAM es lo que le ayuda al sistema, no solamente el sistema operativo, también el sistema de programa, programación, al sistema de visual, sonido y dentro de otras plataformas. Su tarjeta de... De sonidos, carrera de programa, tienen que ver, o ah, sea, tú que hablar todo, ese o Realmente, no sé, necesitas comenzar recién a diseño gráfico. Tienes que ver, como te digo, si no tienes apoyo, pide ayuda a papá, al menos que te ayude a conseguir buen rendimiento a tu PC ¿sí? con menos recursos. A ver, aquí en Perú, ¿cuánto es una memoria RAM? 800 dólares, creo, están. En soles, creo, pasa más de lo. Sí, está un poco carito, sí. La memoria RAM está un poquito salido de costo pero lo más recomendable es que use por pares porque no te van a vender uno por par lo más recomendable con cuatro pares de memoria ram vas tu, ya sea laptop o, o pc o no sé lo que tú quieras va a rendir aún mejor va a tener buena rendición porque tiene que haber mucho eso haz el hazle esfuerzo el intento de ponerte dos pares de memoria ram y vas a ver que va a volar tu, tu laptop si estás haciendo videojuegos, si estás haciendo programas no sé de qué cosa Va a volar totalmente. Por aquí te digo. A ver, mi primer PC creo que tuve lo malo. Le eché a perder. Si, sí, le eché a perder. Como te digo, siempre estaba utilizando programas desde los 8... Hace 8 años atrás. Sigo usando programas hasta ahorita. Sigo utilizando programas, nuevos programas. Actualizándome cada vez más programas, más. Lo más que utilizo yo. Porque yo no puedo tener programas que realmente no lo utilizo de repente, programas. Que, que no me va a servir a mí tengo que utilizar programas, tengo programas relacionados a mí cómo poder mejorar en eso Yo digo tienes que ver todo eso tienes que buscarte una laptop un procesador tienes que verte a qué tipo de, de contenido estás haciendo qué, qué trabajo estás quieren realizar tienes que ver eso en sus tiempos salía creo la Toshiba ahorita Toshiba ya no existe existe pero en el mercado negro tú te conocerás en el mercado negro ¿eh? Solo ahí puedes encontrar la marca Toshiba. Ahorita Toshiba todavía está está cero. No, tenemos, no tiene actualización Toshiba todavía. Si no me equivoco, leí, creo, la, la tele hace muy antigua, la semana pasada. No sé, creo que leí. Toshiba dice vendió a los japoneses, a los, no sé, a los japoneses. Creo que le compró la, la empresa, la marca, todo. Y ahorita está en recién está en investigaciones para sacar un nuevo producto. Pero eso llevará ya tiempo, como te digo. Digamos un, un siglo, dos siglos, 20 años, tal vez. Pues te digo, tiene que ver mucho eso. Pues lo más recomendable en sus tiempos era la Toshiba. Te das cuenta, eso era el mejor laptop, el procesador que te podía ayudar a ti a hacer no solamente fidofeo, ya sea fuego de cocina, entre otras entre otras áreas, como te digo. No solamente es también está la música, está el deporte, está el. Ay, tantos contenidos que se realizan. Tiene que ver mucho eso. También. Te digo, ahorita como ese mercado ya está muerto de la Toshiba, ahorita como te digo, está ganando otras marcas, pero como te digo, la Lenovo o la HP, son, sí, temáticamente de marca son muy buenas, de marca, pero viendo el funcionamiento de, de los de los archivos o de los documentos, temáticamente no rinden bien, tienen bajo rendimiento, pues es los más recomendables que yo les haría para que puedan comprarse una... Una laptop, un procesador, una PC, lo más recomendable es que ustedes compren del de cuarto siglo, quinto siglo, seis siglos creo, de la nueva versión, o sea, tienen que ver eso. Lo más recomendable para que compren laptop, lo que quieran comprar eso, no vayan en tiendas así, la vela en esas tiendas, no, nunca hagan eso, vayan a una agencia donde vengan todo lo que realmente de laptop de computadoras o de armar PC, vayan a ese tipo de establecimientos, ¿Por qué? Ellos realmente tienen la, las laptops adecuadas a lo que tú estás buscando, ya seas diseñador, programador, no sé, en lo que tú estés haciendo, ya seas hacker, programador, no sé, lo que tú te dediques. De repente eres secretario, necesitas, tienes que ver eso. Ahí te invito a que tú vayas, compres 100% garantía ahí totalmente de un año o dos años, pero Ahí lo más recomendable en comprarse laptops, procesadores o PC. Ahí yo puedo recomendar cualquiera que alguien quiera comprarse o quiera adquirir un producto. Yo no les invito a que compren en Movistar o en Claro Disculpen la palabra, no es por, por hacer mala, mala propaganda No hago mala propaganda, sino yo hago mi experiencia propia Como te digo, hay que ver el resultado que estás utilizando Programas que puedan ayudarte Bueno, el Intercore, ahorita estoy usando el In Incede Está bien, es una buena Black. El Lenovo, está bien, la Lenovo es perfecto La marca es bonita, es, es agradable para el nivel de trabajo de empresa no funciona. Eso puede servir para un colegio, para un estudiante que está en comenzando la carrera. Ya puede ser primaria, secundaria. ¿Entiendes? ¿A qué me estoy entendiendo? Solamente para ese tipo de trabajo solo se utiliza ese tipo de laptop o computadora. Pero si tú quieres utilizar para trabajos, esos, esos laptops son ins insoletos. O sea, no, no nos va a rendir. O sea, Se va a parar, va a haber problemas. Entonces... Bueno chicos, con eso creo que terminamos el video creo. Y espero que hayan entendido Y nada pues chicos, cuídense que Dios me lo bendiga Y no se olviden de seguir viendo Mis videos y mis contenidos Y estaré dejando en, en la descripción del video nuestros en enlaces para que nos puedan seguir En nuestras redes sociales que estamos utilizando Ahora Lo más actualizado, tenemos las redes Súper actualizadas aquí abajo Nos puedes seguir y nada pechigo, pues, con esto fuerte abrazo Y bendiciones y no te olvides Mañana con otro video y no se olviden. Gracias y bye. Cuídense. Esto fue Leo Perú.